Wow, la que está cayendo niño What the fuck man wow. Hola muy buenas a todos Hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno el caso es que La verdad es que me preocupaba bastante Los arbolillos porque aquí en Ávila Ha granizado bastante fuerte Ahora os pongo las imágenes De la granizada que ha estado haciendo aquí Y la verdad es que Bueno, unas unos piedras De granizo eh, bastante Bastante considerables y bueno, esta tarde he ido a ver estos arbolillos y bueno, eh, habían perdido alguna de las hojas pero todavía tenían brotes verdes, así que siguen para adelante. Los seguiremos cuidando, las estacas que pusimos todavía siguen ahí, así que no hay ningún problema. Y bueno, pues vamos a ver qué tal llevamos el pino, porque hace mucho que, que no lo hago, así que vamos a ver qué tal. Bueno, oye, la verdad es que no ha ido nada mal para hacer tanto que no, que no hago el pino, pero... No sé, todavía no me consigo quedar quieto. Es como que tengo que ir para adelante y para atrás para conservar el equilibrio y, y no caerme. Pero bueno, supongo que lo tengo que tomar con, más con calma para, para poder hacerlo, hacerlo mejor. Pero bueno, la verdad es que no ha ido nada mal. Vamos a ver si conseguimos sacar... Lo de ese, el pino desde las rodillas. No. El problema es que, bueno, acabo de hacer el pino y ahora estoy cansado, así que ya veremos si, si me aguantan los brazos. A poner aunque sea esto por si me voy de cara. Que no hace demasiado, pero bueno, hago es algo. Ya está, ya estaría. Yo no sé. Bueno, hemos podido sacarlo a, a la primera No está no está mal, la verdad Ay, Pero ahora estoy cansado La verdad es que todo esto te quita Te quita toda la energía de, de hombros pero, pero está guay poder hacerlo Ay, qué agotamiento Bueno, pues esto ha sido todo por hoy Es lunes, así que no espero que sea gran cosa Porque no tengo energía ni muchas ganas de de grabar vídeo los lunes. Que le vamos a hacer? Pero hay que subir vídeo cada día. Ese es mi compromiso de este 2020. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta Hostia. mira, mira, mira, mira. Really?